La Alianza de Mujeres Organizadas y Revolucionarias del Feminismo Comunitario del Tejido de la Ciudad de México Saludamos a las organizaciones que este 8 de marzo nos acompañan en las Jornadas de Trabajo y Organización que estamos llevando a cabo con ello convocamos a un 8L 8 de lucha por la vida por la dignidad por la vivienda por la memoria y el buen vivir por las mujeres luchamos desde el predio la mina Rafaela Ramírez Pérez, convocamos este sábado 11 de marzo a que hagamos un día de lucha de las mujeres de los pueblos de Avia Yala. Estaremos transmitiendo en vivo desde las 8 am. Democracia, justicia y poder popular. ¡Viva la mina!